Muy buenas tardes de Juan Pablo El día de hoy vamos a entrenar un poquito nuestro hermoso cuerpo El día de hoy voy a hacer unos ejercicios para las piernas, para el abdomen y para los brazos ¿Qué necesitamos? Vamos a necesitar un, una colchonetica, una toalla, el agua que no, que no falte de hidrataciones o cualquier, así, o, cualquier, o cualquier otra cosa que a ti te guste También necesitamos... Unas bandas elásticas, aquí traje dos bandas elásticas, no son tan, tan resistentes, así moderadas Pero tú en casa puedes coger, entrenar con la que mejor te parezca, la que tenga mayor resistencia Vamos a, a movernos un poquito en el puesto, vamos a, a, a enviarle una información a nuestro cuerpo Vamos a hacer un, casi un total body, total body Me gustan estos entrenamientos eh, que son combinados, pierna, brazos y abdomen. Yo como me entreno de dos a tres veces por semana siempre siempre en casi todos mis ejercicios pues eh, lo, siempre los lo, los combino piernas brazos y, y, y abdomen. Claro también tengo ejercicios para el abdomen para los brazos. Pero hoy vamos a hacer algo mixto un mixto un mixto un mixto un total body. Si tú todavía no te has inscrito a este canal, inscríbete. Ayúdame a a salir, a mejorar. Déjame tu comento Cosí. Yo, yo, yo aprendo. Hago cualquier cosa que sea productiva y que te ayude a mejorar. Vamos a hacer un poquito de salto en el puesto, salto en el puesto. Hoy vamos a trabajar sin cronómetro. Vamos, por decir algo, vamos a hacer 30 eh, velitas, flexiones. Eh, hacemos una pequeñita pausa y después pasamos al los otros ejercicios. Ok, me muevo, me muevo. Abro, cierro abro cierro abro cierro abro cierro abro cierro abro cierro como pueden ver cualquier lugar es ideal para entrenar solamente tú debes ponerle ganas actitud y voluntad y vas a lograr grandes resultados no hay excusa para no entrenarte y, y ponerte en forma cuidar tu salud la belleza es salud la salud es belleza. Ok, perfecto, perfecto. Me coloqué mis mi botas porque me pongo los tenis. Llego a la casa y me toca, me toca limpiarla nuevamente. Yo no quiero limpiarla nuevamente. Ok, vamos a hidratarnos. Vamos a iniciar nuestro ejercicio. Total body. Pierna, abdomen y brazos. Rica esta agua, rica. Ok, perfecto, perfecto. Para iniciar, para iniciar, vamos a iniciar sin el elástico. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer 50 flexiones, flexiones, flexiones, en italiano, piegamento, pero vamos a hacerla corta, muy cortica, corta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, fino a 50. ¿Ok? ¿Ok? Lo hago de esta forma, así pueden mirar bien que lo hago, bien chévere. ¿Ok? Cuerpo derecho, guardo de frente, vamos a hacer 50 derechito, derecho, corto, corto, corto.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 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ah, 50. Ah, la temperatura sale. La temperatura sale. Ah, la gente me dice, Pablo, tú con dos entrenamientos a la semana, ¿tienes ese cuerpo así? Yo le digo, claro que sí. Como bien... No como tantas grasas eh, Tanto carbohidrato, proteína Todo lo balanceo Y lo importante de todo esto Ser constante, constante Porque si tú, si tú te entrenas, eh, Te entrenas 3, 4 veces a la semana Lo, lo hace por 3, 4 meses En cambio yo lo hago de 2 a 3 Todo el año Así se verá grandes resultados Ok, vamos a hacer eh, A utilizar nuestra banda elástica Vamos a hacer un poquito de la Pierna, pierna, pierna, así creo que le me metieron un poquito de, de resistencia. Voy a abrir los pies al igual medida de los, de, de los hombros. Cojo la banda, voy a bajar lentamente. Importante que la rodilla no pase la punta del pie. Lentamente, lentamente. Ok, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno. Bajo, bajo. Dos, dos, dos, dos, dos, dos. 3 Si tú no tienes la banda elástica no te preocupes. 4 4 5 Vamos a hacer 15. 6 7 8 Prendo toda la energía. 8 9 9 9 9 9 10 10 cuando, cuando subo, contraigo el glúteo 11 12 13 14 última, última 15 me voy a quedar 5 segundos abajo 1 2 3 4, 5, perfecto. Ok, perfecto. Muy bien, muy bien. Muy bien. Vamos a hacer eh, nuestro ejercicio de, de abdomen. Voy a usar la banda, la banda Blue. La, la, la negra es la más resistente. Tú puedes usar la que, la que sea più cómodo para ti. Ok. Me acuesto, me acuesto, me acuesto, meto aquí la, nuestra, nuestra banda elástica, nuestra banda elástica. Vamos a hacer la bicicleta, la bicicleta, vamos a hacer esto, 1, 2, ok vamos a hacer 30, miro un punto fijo, un punto fijo, así evito de hacerle mucha resistencia al cuello, guardo un punto fijo, guardo la novia que está en la pared yo guardo el, o guardo el palo de manzana y te concentra 3 2 1 se va 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más, 1, 2, 3, 4, 5. Madre de Dios, va a dominar. Se siente, se siente. Se siente, hicimos primero nuestro ejercicio para, para eh, calentar un poquito los, la parte superior, los brazos, ta, ta, ta, ta. las flexiones en italiano, piegamento. Segundo, ya hemos hecho un poquito el, la, la sentadilla, el squat, para fortalecer, ¿verdad? fortalecer nuestros glúteos, nuestras piernas. Como dije primero, a mí me gustan estos ejercicios porque son combinados: pierna, brazo. Y no logramos solamente puerta aquí como, como Johnny Bravo y las piernas delgado Me gusta buscar siempre el equilibrio. Ok, perfecto. Vamos a iniciar, vamos. Voy a tornar nuevamente con, con el ejercicio de abdomen. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer el Mountain Climber, siempre con, con nuestra banda elástica. Nuestra banda elástica. Si tú no tienes la banda elástica, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, puedes hacerlo sin salabanda elástica. Mira cómo lo hago yo. Mira cómo yo lo hago. Mira cómo yo lo hago. Uno. Dos. Espera, espera, esta banda está dando problemas. Tres. Dos. Uno, se va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 17. Vamos, vamos, vamos, no te pares más. 17, 18, 19, 20. Ah. Se siente, ¿no? Se siente, se siente. Ah. Ok, nuestro próximo ejercicio, nuestro próximo ejercicio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer eh, eh, avanzada, avanzada, <ríe> avanzada, vamos a hacer avanzadita, avanzada, vamos a hacer esto, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, con salto, aquí no, aquí no, en ese no, no vamos a utilizar para nada eh, el elástico, vamos a usarlo siempre a cuerpo libre ok cuánto vamos a hacer voy a hacer 10 de frente y 10 de lado cuento 1 2 1 2 3 hasta llegar a 10 <ríe> ya hace 7 ya, ya el, el abdomen se está marcando no? <ríe> ok perfecto <ríe> prepárate prepárate 3 2 1 se va 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy a cambiar el cambio, el cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Ok. okay. Vamos a hacer uno de... de, de para los bíceps con este, con, el, con la banda elástica, y hacemos un poquito de, de estiramiento. De estiramiento, no, no, no. ¿Qué estiramiento? De pausa. Y apenas estamos iniciando. Y me puedes escribir. Pablo, ¿por qué no haces un entrenamiento para para trices, para los hombros, para buscar novio, para buscar amantes? Miramos qué podemos hacer. Aquí seamos siempre útiles, útiles, útiles, útiles. Queremos que tú estés bien. Perfecto. Vamos a hacer un poquito de, de bices, bíceps. Presiono la rodilla. Tiro el pecho como un caballo romano. Contraigo mi abdomen. Y se va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. 7 8 9 10 Vamos a 5 más 1 2 3 4 Vamos, fuerza 5 Estos elásticos se siente ¿no? Se siente me gustan mucho los elásticos porque son, eh, Tú lo puedes llevar a cualquier parte A la playa A la oficina Al gimnasio A donde tú vayas Lo puedes portar No te ocupa tanto espacio Ni tampoco es tan, tan pesado Ok, vamos a tomar un poquito de agua eh, Oiga, ya siento la pierna <risa> Ya siento la pierna El ejercicio se siente, ¿no? Vamos a hacer uno, un ejercicio de espalda de, de hombro, de hombro, de hombro Espalda G en italiano en español Hombros Después de este vamos a ir con Vamos a hacer Vamos a hacer uno de De, de, de pierna Ok, hombro hombro. Vamos a hacer 10 con cada mano Importante Vamos a dejar la otra mano siempre derecha, derecha Firme, así Firme, como una estatua Ok Flexiono la rodilla El pecho, el pecho como un, como un busto Como un un busto, como así de... Eh, eh, eh, un monumento, ¿no? Abro el, pie, eh, así, abro la, la, el brazo contrario y, va, y se va, y se va, derecho, derechito va. Uno Dos Tres Cuatro Comprimo el abdomen Cinco Seis Siete Ocho 9 10, cuento 3 1, 2, 3 Madre de Dios Madre de Dios Se siente, se siente, se siente Se siente la espalda Se siente, se siente Prepárate 3, 2, 1 inicio 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me quedo 1, 2, 3 Ay, Santa Madonna Sé que tengo más, más fuerza con la izquierda Debería ser al contrario, yo y derecho Ok, ok, ok, ok Ok Una pequeña pausa, una pequeña pausa Respira profundo no te olvides de suscribirte a este canal, si todavía no lo has hecho. Un saludo a todas las personas que nos guardan en Colombia, México, Italia, España, Ecuador, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. En Suiza, en Suiza. Muy bien, muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Tu reposa. Yo a este ejercicio le, le llamo eh, pierna militar. ¿Qué voy a hacer? Me voy a poner las dos manos acá atrás y vamos a hacer pequeños saltos. Vamos a hacer esto: 1, 2, 3, 4. Pero siempre, siempre abajo, siempre abajo. Ok, prepárate, prepárate. Se está, está viendo el sol. Vamos a hacer cuánto? Vamos a hacer 20, 20, 20, 20. 1, 2, 3, 4. Prepárate, prepárate. 3, 2, 1. Se inicia: 1, 2, 3.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 Ah, uh, uh. Ahora vamos a hacer abdominales con, con la banda elástica. Ah, se siente, ¿no? Todo este esfuerzo vendrá pagado. Vendrá pagado. Nadie te regala nada. Ninguno te regala nada. Debes sufrir esforzarte, meterle empeño, sacrificio, y pronto, pronto, verás, grandes resultados, si yo tengo este cuerpo así, no, es porque ya, llevo, llevo una constancia, una disciplina, yo te recomiendo, estos ejercicios, hacerlo al menos, de dos, máximo, tres veces, a la semana, ok, vamos a hacer abdomen, abdomen, abdomen, siempre, uso el, nuestro, nuestro tapete nuestro tapete eso es perfecto perfecto perfecto vamos a usar la, la banda la negra la negra la negra vamos a hacer esto va. uno dos ok perfecto vamos a hacer 10 tirando adelante pero abro un poquito la abro un poquito el elástico. es con la pierna firme. Después, otras 10 Alternado. Ok. Abro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, siete, ocho, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, siete, 8, 9, 10 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 7, 8, 9, 10 ok me mantengo, mantengo isometría, 1, 2 3 en el anterior te sentía Te baja las piernas ay ay ay. ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ¿Qué pasa ¿Qué, que no se ve nuestro vamos a hacer eh, pausa, pausa. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a hacer un poquito de de, de squat sumo. Sentadilla, sentadilla sumo. ¿Qué voy a hacer? Voy a bajar. Voy a hacer cinco cortas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y, y, me, le, y me le, alzo, me alzo, me alzo. Me levanto, me levanto. Ok, ok. Perfecto. Se siente, se siente, ¿no? Ok, estamos en la negra. La negra, la negra que es más resistente. Vamos a abrir, a abrir grande. Grande, grande. Abrimos igual medida de los hombros. Voy a bajar. Les recuerdo que la rodilla no pase la punta del pie. Así evitamos de, de sobrecargar nuestra, nuestra rodilla. Nuestro ligamento. Prepárate. 3, 2, 1, bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Salgo. Vamos a hacer bajo nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5. Salgo nuevamente. Nuevamente se va. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Vamos a hacer 15 más, 15 más. Ok, se va. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, perfecto. Mancan 10, faltan 10. Faltan 10. Toma aire, toma aire. Se va. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, falta una, falta una, falta una. Ok, se va. 1, 2, 3, 4, 5. Me quedo. 1, 2 y 3. Perfecto. Uh. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Pausa. Pausa, pausa, pausa. Pausa. Pausa, pauseta. Ah. Este esfuerzo vendrá pagado. Este esfuerzo vendrá pagado, te lo digo yo. Ok. Vamos a hacer un ejercicio para los brazos. Dale. Para los brazos. Para los brazos. Vamos a meter uno de triceps. Triceps. Triceps. Vamos a meterle con él con el amarillo que más que tiene más más resistencia ok cojo aquí lo, lo piso lo piso va de atrás va de atrás bueno que falla. doblo la rodilla guardo de frente derechito vamos a hacer no vamos a hacerlo aquí de frente 3 2 1 se va 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 más, 1, ah. perfecto, Ah. ay, ay, ay. Uh. la intensidad del esfuerzo es la medida de resultado, que puede ser positivo o negativo. Ok, vamos a cambiar Vamos a cambiar Vamos a cambiar Vamos a cambiar 3, 2, 1 Se va, uno solo va 1, 2 3 4 5, 6 7 8 9, 10 1 en più. Ah, ok Estamos terminando casi nuestro entrenamiento. Total body, total body, total body. Ahora, hagamos una pausa. Voy a hacer uno de pierna. Voy a hacer uno de brazo. Y termino con uno de abdomen. Ah, Guarda, pura agua, agua. No hago trampa. No hago trampa Ese palo que ustedes ven aquí Es un palo de manzana Manzana verde Que pesar que no me gusta tanto la manzana Me gustan a mí más las uvas Si no me comería una Siempre es así Cuando a uno le gusta una cosa no hay Cuando no le gusta la otra es lo que hay Pero bueno, es la vida Es la vida ¿Qué vamos a hacer Voy a hacer el, el, el peso muerto El peso muerto siempre con, con la banda elástica Me paro de esta forma Voy a mirar aquí el ejercicio Vamos a abrir Podemos abrir grande o estrecho veamos a hacer esto Vamos a hacer esto Y salgo, guarda Y salgo Prepárate 3, 2, 1 Se va 1 2 Guarda mi espalda derecha 3 4 5 6 La rodilla ligeramente flexionada 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, la última, lentamente. Ah, madre de Dios. Ok, voy a hacer... Eh, nuestro último ejercicio, vamos a hacer un poquito de, de flexiones con, con la banda elástica con la banda elástica voy a hacerlo de esta forma, si lo pueden mirar miren como coloco la banda, vamos a hacer 12, 12, 12, 12, mira de esta forma Ta. vamos a hacer 12, 12, 3 tú puedes hacer 12, 15, lo que tú puedas, todo depende de tu, tu, tu capacidad 3, 2, 1, se va, se va, de rodilla, ok, y se va, se va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Uf. ¡Ay, ay, ay! Estamos terminando. Estamos terminando. Estamos terminando. Vamos a hacer nuestro último ejercicio. Vamos a hacer eh, abdomen. Vamos a hacer plan. Eh, voy a abrir y cierro con el elástico. Ah, ah, ay, ay ay estamos terminando estos ejercicios solo los puedes repetir de 2 a 3 veces a la semana ok prepárate 3, 2, 1 se va 1, 2, 3 4, 5 6, 7 8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 7, 8, 9, 10 Ok ah, ah. Madre de Dios Madre de Dios No fue tan pesante tan, tan pesado, ¿no? Fue ligero, fue ligero Fue ligero No te olvides de De hacer estiramiento De seguir en mi canal Darme un like Déjame tu comento Suscríbete al canal ok, perfecto, vamos a hacer un poquito de estiramiento presiono de rodilla, voy a bajar lentamente cambio perfecto, voy a cruzar una pierna, cruzo bajo lentamente, cambio Perfecto, conserva un poquito el equilibrio y hacemos esto. Cambio. Si tú haces ese ejercicio, lo haces de dos a tres veces a la semana, te vas a mantener talladito. talladito. Si les avinas una sana y correcta alimentación, todavía mejor. Importante, aunque dormir al menos, mínimo, mínimo, seis horas. Perfecto, perfecto Muevo un poquito la, la cintura Me devuelvo, me devuelvo Así Doblo la rodilla Giro para un lado, me quedo Cambio Ok, perfecto Muevo un poquito los brazos Uno, dos, uno, dos sí Espalda atrás Adelante, atrás adelante sí, no si ¿Sí? no abro cierro. por el día de hoy hemos terminado muchas gracias a todas las personas que hacen estos ejercicios todo el esfuerzo que tú haces hoy mañana se verá de corazón Juan Pablo chao miren la miren el palo de manzana que no digo mentira y a la gente no Pablo dice pura mentira miren el palo de manzana miren el palo de manzana el palo de manzana como dice Diomedes Díaz, debajo del palo de mango Yo estoy sobre el, el palo de manzana Ok, miren el, el paisaje Donde estaba, estaba en un campo donde Cultivan el girasol, o meten la uva monto verde de corazón Pablo